Es imposible no empaparse en esta lluvia que no cesa, es levantarme cada día y enterarme de la mierda que nos rodea. Cada día es un nuevo caso, una nueva muerte, otro nuevo desahucio, pero de nuevo ya tiene poco, es la misma mierda, pero diferentes caras. La venda se cayó hace ya mucho y esta boca ya no calla. El objetivo ahora es despertar a los hermanos dormidos en España y es que se me rompe el alma. Ver hermanos tirados en la calle sin hacer nada Nos ignoramos y pretendemos ser mejores En la escuela de la arrogancia nos sentimos superiores Pero luego disimulas en tus redes Hazte la foto con el vagabundo y un bocata para ganar seguidores Puta hipocresía de la apariencia Ser mejor por fuera pero por dentro estar podrido como una mierda Es el problema cuando te adoctrinas Dejas al idiota controlar tu mente y eso te lastima Sabes que algo no está bien y no sabes por qué Pero está en lo más profundo de tu ser no calles jamás a la voz de tu interior y observa con tus ojos. El rico solo piensa en sí mismo y el resto solo somos despojos. Cuestiónate una y otra vez la información que ves. Infórmate por ti mismo y saca tus propias conclusiones. Apaga la TV, sal a la calle y relaciónate. El mundo está lleno de personas interesantes. Es mucho, hijo puta, eso no te lo negaré. Imagina el mundo y a las personas como una partida de ajedrez. ¿Es tan sencillo como reiniciar la partida y comenzar otra vez? Yo me perdí en la miseria de mi conciencia buscando la persona que no era cansado de comportarme como los demás quisieran solo me encuentro y no lo lamento aunque a veces de lo triste que me siento pienso en volver a ser aquel chico vacío al que todos se agradaba con su talento la desesperación me hizo desviarme en el camino pensar que acabaría solo era la melodía que me repetía cada día y ese era mi sino el solo recordar cada momento vivido de las putadas y golpes que me han llovido por ser consciente de la mierda que me rodea y con la que vivo no puedo hacerme el ciego como otros y vivo triste siendo consciente, eso a nadie le concierne, pues es mi culpa, ser un ser lógico y la verdad es que me maldigo. Maldigo el momento en que la venda se cayó y vi la verdad, pero me alegro de no ser uno más de este engranaje que no funciona y al que llaman realidad. A veces comprendo al mendigo con el que me cruzo cada día en mi camino, con ojos llorosos me mira sabiendo que él es mucho más feliz que yo con todo lo que he conseguido. Tú, tú no lo podrás entender, si callas ante la injusticia porque crees que ese no es tu deber. El error humano es suponer y vivir con prejuicios ante lo desconocido porque es mejor maldecir y negar a aceptar evolucionar y tomar otro camino. He cambiado tanto desde que tenía 13 años que apenas queda el reflejo de ese niñato cuando me miro en el espejo y la verdad es que me alegro tanto. No cambiaré ninguna de las decisiones que tomé porque las cagadas del ayer me hicieron ser quien hoy soy y todas las desilusiones las guardo por siempre en mi ser. Gracias a ti que me jodiste. Sobre todo gracias a ti que me ayudaste. Gracias a todos vosotros aprendí a ser mejor para que mis errores no volviesen a repetirse.